En el contexto donde se da el alquiler de vientres es un contexto global de feminización de la pobreza y la exclusión social, de retroceso de los derechos humanos de las mujeres, como estamos viendo en todos los países del mundo, de un avance del neoconservadurismo, que tiene una idea muy clara de lo que es una mujer y para qué servimos las mujeres y, entre otras cosas, es para parir y servir a los hombres. De un rearme, por tanto, del patriarcado y de una hegemonía del neoliberalismo en el que todo está en venta. En el que se le dice a la mujer, mujer, siempre vendedora Y si no tienes nada que vender, puedes poner en el mercado tu cuerpo vagina para la prostitución, tu cuerpo útero para el alquiler de vientres, puedes vender tus óvulos y también puedes vender tu leche materna. Ese es el emprendimiento que el neoliberalismo quiere para las mujeres pobres y desfavorecidas de, de la Tierra.